¿Te has preguntado alguna vez si conservas tu privacidad cuando navegas por Internet? ¿Has utilizado alguna vez el modo de navegación privada con la idea de conservar tu anonimato o evitar dejar rastro de tus búsquedas? Lo primero es saber qué hace el modo de navegación privada, o como comúnmente se le conoce, el modo incógnito. Este modo, simplemente, es una forma de que al cerrar el navegador, el historial, cookies y otros datos locales de esa sesión se borren. Aunque esto mismo podrías conseguirlo con la configuración adecuada de las opciones de navegación. Si tu objetivo es ocultar tus movimientos en la red, lamentamos tener que decirte que el modo de navegación privada no es suficiente. A ojos de tu proveedor de Internet y a los de las páginas visitadas, no habría diferencia entre haber accedido a la web en el modo de navegación normal o en el modo incógnito. En este momento te estarás preguntando, si el modo incógnito no sirve para eso, entonces ¿para qué puedo usarlo? Supongamos que estás en casa buscando un regalo para tu hijo, que también tiene acceso a ese mismo ordenador. Este modo podría ser de utilidad, pues bastaría con abrir una ventana privada que evitaría que tu hijo descubriese la sorpresa, en caso de que se te olvidase borrar los datos de navegación de la última hora. Otro uso que podrías darle es para rellenar formularios de contenido confidencial, como por ejemplo, gestiones bancarias o trámites administrativos, ya que de esta forma evitaremos dejar datos residuales en el navegador. Esto no quiere decir que no puedas realizar dichas gestiones en el modo normal de navegación, pero ya sabemos que en Internet toda precaución es poca. Por lo tanto, ahora que conoces qué es realmente el modo de navegación privada, esperamos que hagas un uso correcto del mismo. Y recuerda, siempre que estés fuera de casa y navegas en un ordenador ajeno, especialmente en un sitio público, asegúrate de haber activado la navegación privada.